Buenas tardes a todos. Muchas gracias por la paciencia de los últimos minutos y muchas gracias a todos por, por estar aquí, que significa que queréis saber qué es lo más importante y que, y que os importa la información de primera mano. A partir de ahí todos podemos ya tomar nuestras decisiones. Me voy a presentar, mi nombre es Marisa, eh, vivo en Coín, como veis por mi acento no soy de aquí, pero llevo muchos, muchos años ya. Y los que somos de fuera hemos elegido vivir aquí y lo apreciamos muchísimo. Por eso estamos intentando salvaguardar nuestra forma de vida, la biodiversidad, el tejido socioeconómico y, y sobre todo para las futuras generaciones que tenemos aquí. Voy a dar eh, la presentación a cada uno de mis compañeros. Tenemos temas muy interesantes eh, esta tarde para contaros. Y vamos a empezar con el abogado de la asociación. Eh, la asociación nació a principios de año cuando nos enteramos de los primeros proyectos que aparecieron ya desde agosto del año pasado. Eh, está constituida por vecinos afectados. Tenemos aquí a, a muchos miembros de la asociación, eh, ganaderos, agricultores... Y después nos dimos cuenta de que esto no era un problema solamente aquí en, en Coín, sino que era en toda Andalucía y en toda España. Y estamos todos al, aglutinados bajo la bandera de Aliente que son 160 asociaciones más de 160 asociaciones en toda España desde Canarias hasta Teruel y Galicia y con 270 científicos e investigadores del CSIC que dicen que esto es una barbaridad y que se puede hacer de otra manera y eso es lo que os vamos a explicar hoy también la alternativa a esta barbaridad vamos a empezar con el abogado de la asociación porque no nos quedó más remedio que contratar a, a un abogado, como han hecho todas las demás asociaciones de la comarca, ya que la administración eh, nos da solamente 30 días a, a público un proyecto para poder alegar. Eh, su nombre es Salvador y nos va a contar eh, la situación de Coim. Y mientras, yo, eh, mientras él habla, yo voy a intentar, si la tecnología no falla, eh, mostraros una simulación de esos proyectos como se verían lo, vendréis, lo veréis aquí en, en la pantalla gracias Buenas tardes De los proyectos que actualmente eh, tienen incidencia sobre Coim y también ver estos proyectos en lo que es un, una visión global del de Valle del Guadalajara. En principio, eh, comentaros que toda esta vorágine de proyectos que existen, en, no solo en el Valle del Guadalajara, sino en toda, toda Andalucía y en toda España, es como consecuencia de que eh, diferentes empresas, normalmente son sociedades limitadas, han ido solicitando los permisos de acceso a la red en determinadas subestaciones eléctricas. Estas sociedades limitadas, aunque cada una de ellas han ido solicitando el acceso a la red en proyectos pequeños, eh, al final eh, están con el paraguas de grandes empresas que al final desarrollan proyectos fotovoltaicos de una gran envergadura en el caso de en el baño de, del, del Guadalajor ¿eh? tenemos en, en o sea, la otra cuestión muy importante es que desconocemos el número de proyectos que actualmente se están tramitando en el Valle del Guadalajara. Conocemos que las capacidades de las subestaciones eléctricas del Tajo de la Encantada en Alga y de la de Cártama están totalmente copadas por estas empresas, pero no sabemos ni dónde ni cómo van a ir los proyectos, porque estas empresas cuando obtienen el permiso para conectarse a la red, lo único que ...saben es que se tienen que conectar a esa red... ...a partir de ahí empiezan a buscar los terrenos... ...para colocar sus plantas fotovoltaicas... ...y una, planta, una empresa que ha obtenido el permiso... ...por ejemplo, en Cártama... ...puede ocurrir, como está ocurriendo... ...que al final ponga la planta en San José del Valle... ...o en Casarabonela... ...o en cualquier municipio... ...de que esté situado a 30 o 40, o 40 kilómetros... Por tanto, estas empresas lo único que tienen es un permiso para poder conectarse a una red en el supuesto de que sean capaces de construir una planta fotovoltaica y llevar la electricidad a, a esa zona. Estas empresas, para poder eh, tener esa autorización, depositan una fianza bastante, bastante cuantiosa y lo, el hecho, por lo que está ocurriendo ahora mismo, esta gran cantidad de proyectos que se están presentando es porque habiendo copado toda esta capacidad de conexión a la red a las subestaciones eléctricas no habían presentado los proyectos y en junio del año pasado el gobierno sacó un real decreto en el que les obligaba a en un plazo de seis meses presentar todos los proyectos esta es la situación en la que actualmente estamos todos estos proyectos se están presentando y la realidad es ...que la administración, tanto aquella que tiene que dar, que dar las autorizaciones ambientales... ...como administrativas, como los propios ayuntamientos... ...como las asociaciones y los colectivos que se oponen a estas plantas fotovoltaicas... ...actualmente están prácticamente colapsados. Con esa prevención, es decir, sin conocer exactamente todos los proyectos... ...que incluso van a afectar a COIN, en estos momentos... Eh, tenemos conocimiento de dos proyectos concretos que están en una tramitación eh, administrativa avanzada. ¿Vale? El proyecto más grande, que es situado en la zona de, de La Jara, es un proyecto en el que hay cuatro agrupaciones fotovoltaicas. Agrupaciones fotovoltaicas estamos hablando de placas solares que ocupan una extensión de 692 hectáreas, mil metros cuadrados que van a ser ocupados por las plantas fotovoltaicas. Al lado de ese proyecto hay otro proyecto más pequeño que tiene solamente 118 hectáreas, es decir, una, que si se suman los dos, los dos proyectos, solamente todos los proyectos, pues estamos ya hablando casi de 9 millones. De metros, de metros cuadrados en el caso concreto del proyecto del que tenemos más eh, conocimiento que es el de, el de la zona de la, de la Jara eh, eh, son varios proyectos, la solar varios, varios proyectos, salió información pública con lo cual nos permitió conocer realmente las dimensiones y las características del proyecto eh, como ha comentado Marisa, eh, como consecuencia de esa información pública, elaboramos, la asociación eh, elaboró unas alegaciones, se elaboraron unas alegaciones que se pusieron a disposición del público. No sé si alguno de ustedes la, la presentaron, eran unas 50 páginas e intentamos hacer una oposición razonada a estos proyectos. Eh, voy a describir brevemente. Para que ustedes tengan conocimiento en qué basamos eh, básicamente la oposición a, a esos proyectos. El elemento esencial es que en los estudios de impacto ambiental que intentan ver qué efectos van a tener estos proyectos no tienen el mínimo rigor. Es decir, nosotros consideramos la primera solicitud que le hicimos a la administración, en este caso es el Ministerio del Piloto Metro, es que le dijimos que con ese estudio de impacto ambiental ni los ciudadanos ni las administraciones podían conocer qué impacto iba a tener el proyecto en el medio ambiente. Estamos hablando, como hemos dicho, de un proyecto en el que sobre 7 millones de metros cuadrados se van a colocar plantas fotovoltaicas que se van a hacer, eh, por ejemplo, eh, eh, caminos eh, de más de 85 kilómetros y, sin embargo, nosotros consideramos que el estudio de impacto ambiental no reunía los recursos mínimos. Vamos a poner algunos ejemplos. de, de eh, eh, Si empezamos por un, una cuestión esencial como es el agua, en ningún momento se dice en el estudio de impacto ambiental ni cuánta agua van a sacar, ni de dónde la van a sacar. En ningún momento se lo dice. Simplemente ese dato ya nosotros consideramos que es suficiente como para devolver a los promotores el estudio de impacto ambiental y decirle que hagan uno nuevo. Un inciso, para que ustedes lo sepan, en la evaluación ambiental es el propio promotor el proye del proyecto el que realiza el estudio de impacto ambiental, no es la administración. ¿vale? En el tema, eh, por ejemplo, de de la vegetación, pues tampoco había una cuantificación de cuántos árboles se iban a, a cortar. Tampoco había una, una, una valoración de la incidencia sobre los cauces públicos, sobre los pequeños, porque la parte de los cauces públicos grandes, en principio, no se iban a afectar eh, directamente. En el tema de la fauna, los estudios de aves eran discutibles, desde luego, y sobre todo, a pesar de que habían detectado la presencia de, de, de águila había, había detectado incluso la presencia de cigüeña negra hacían una valoración del impacto de, de las plantas absolutamente inadecuado en el tema por ejemplo de las fauna terrestre que puede afectar tanto a, eh, a las faunas terrestres no hacían ninguna valoración es decir los autores del estudio de impacto ambiental no habían ido a la jara y habían andado para ver qué tipo de vegetación o qué, o qué tipo de impacto podían tener eh, eh, los proyectos. En, en el tema paisajístico, pues exactamente igual. El único punto desde donde se valoraba el impacto paisajístico era desde Alozaina, desde, desde el pueblo de Alozaina, porque la, esta planta afecta tanto al municipio de, de, de Coim como en, en una pequeña parte también al municipio de Alozaina... ...sin embargo habían ido a Alozaina a ver el impacto... ...visual del proyecto... ...pero en lugar de tomar una foto o verlo desde lo alto del pueblo... ...se habían bajado abajo al carril... ...que lleva desde Alozaina hacia Alajara... ...y desde allí habían dicho que el impacto era prácticamente nulo... ...porque estaba a una distancia muy considerable... ...los que conocen la zona donde se va a implantar el proyecto... Saben perfectamente que en la zona hay una gran cantidad de viviendas, están relativamente cerca de donde se va a poner la, la planta fotovoltaica, y sin embargo, no se había valorado en ningún caso el impacto que pudiese producir la planta fotovoltaica sobre esas viviendas. En la cuestión eh, socioeconómica, es decir, la influencia que pudiese tener eh, la planta sobre, sobre el entorno, solamente hacían referencia a la posibilidad que iba a tener el ayuntamiento e incluso algunos particulares de obtener rendimiento de, eh, como consecuencia del funcionamiento de la planta, pero en ningún caso hacían ninguna referencia al impacto que la planta fotovoltaica iba a tener sobre el entorno, sobre las personas que tienen fincas en la zona, sobre las actividades de turismo, turismo rural y ningún, eh, ninguna referencia se hacía a toda esta cuestión, ni sobre las actividades que se están actualmente desarrollando en la zona, que sabemos que tienen sus limitaciones, que estamos hablando de terrenos de secanos y tal, pero no se hacía ninguna, ninguna referencia. En consecuencia, en consecuencia de ello, se hicieron estas alegaciones y eh, lo primero que se le pidió al Ministerio en este caso es que el estudio de impacto ambiental no reunía los requisitos mínimos para poder valorarse el impacto que realmente estos proyectos tenían sobre, sobre el medio ambiente eh, en, en, todos estos proyectos, en todos estos proyectos además de las alegaciones que se pudiesen hacer desde la asociación y los ciudadanos en particular es muy importante el papel que juegan los ayuntamientos en teoría el, el Ayuntamiento de, de Coín ha debido contestar a, a estos proyectos al contenido de estos proyectos lo único que ocurre es que no desconocemos su contenido y hemos pedido al Ayuntamiento de Coim eh, concretamente a principios de agosto que nos enviase la documentación de eh, las contestaciones que se habían realizado a eh, los promotores de los proyectos y las posibles alegaciones, o sea, las alegaciones que presentaron la asociación y las que han presentado unas personas están aquí, están claras, están absolutamente a disposición de cualquier persona, sin embargo, eh, las posibles alegaciones que haya presentado el Ayuntamiento de Coín y lo que le haya podido contestar a los promotores en este momento, si no me equivoco, lo desconocemos. No tenemos ninguna información y consideramos que es absolutamente imprescindible que todos los ciudadanos conozcan en que, eh, los, términos, los términos que el Ayuntamiento de Coín ha contestado a, a estos proyectos. ¿No? Que públicamente, aparentemente, todos los alcaldes del Valle del Guadalhorce reconocen que estos proyectos tienen un impacto sobre el paisaje sobre las for la formas de vida, sobre las posibilidades de, de desarrollo, entre las que estaría el turismo, y sobre la propia calidad de vida de los ciudadanos, muy importante, pero eso se tiene que concretar blanco sobre negro, en escrito. Los ayuntamientos tienen la posibilidad y la forma que tienen de expresar su desacuerdo con una actuación concreta es colocarla blanco sobre negro y expresarla dentro del procedimiento administrativo. Y a día de hoy eh, desconocemos exactamente cuál ha sido la contestación del Ayuntamiento de Coín eh, en este asunto. Este también tenemos que indicar eh, que la planta de La Jara fue la primera que salió a información, la primera que salió a información pública, la de Abra, la cual ha salido las de Alba eh, las de Casa Lagonela. Y eh, una cuestión. También importante y, y sintomática es que como consecuencia de las alegaciones que se presentaron desde la asociación, el proyecto ha tenido que volverse a someter a información pública porque una cuestión que no les he hecho referencia es que la energía que se produciría en la Jara iría a Cartman, a través de una línea de unos 23 kilómetros iría a Cartama. Esa línea es compartida por varios proyectos y los promotores... Eh, pretendieron en el estudio de en el proyecto, aprobar todo el proyecto pero en la evaluación ambiental solamente estudiar unos kilómetros Hicimos, se hicieron unas elevaciones y han tenido que volver a meter la información eh, como les he comentado estos proyectos eh, que no son exclusivos de hoy, sino que se extienden por el Valle de Ecuador si por toda, Andalucía, eh, tienen una incidencia muy importante sobre el planeamiento urbanístico. Es decir, resulta absolutamente sorprendente que proyectos como los que hemos comentado, que solamente este afecta a 7 millones de metros cuadrados, más un millón de metros cuadrados del otro proyecto, sin embargo, como consecuencia de que aparentemente son infraestructura los promotores consideran que son plenamente compatibles con el planeamiento urbanístico una cosa eh, sorprendente es decir, nosotros consideramos que es una modificación sustancial del uso del suelo y eso es evidente, se está cambiando un uso agrario por un uso que ellos sí. consideran que es de infraestructura pero es y eh, tiene una trascendencia muy importante sobre el uso del suelo y nosotros también hemos considerado en estas alegaciones que este tipo de implantación debería requerir que estén recogidas en los planes de ordenación del territorio y los planes generales para que realmente se valore su incidencia sobre, sobre, el, sobre el urbanismo. Hay ayuntamientos entre, entre los que se encuentra el de Coim que está abordando y es muy positivo una modificación en su planeamiento urbanístico para intentar regular estas instalaciones de plantas fotovoltaicas. El Ayuntamiento de Coín, a último de julio, aprobó la formulación de una modificación en su plan general para limitar las plantas fotovoltaicas. Una cuestión. Muy positiva que el ayuntamiento aborde realmente esta modificación de la, de la normativa urbanística porque es una de las formas que tienen los ayuntamientos de poder limitar esas esa plantas fotovoltaicas y que realmente la opinión del ayuntamiento y de, los, y de los vecinos se tenga en cuenta a la hora de ordenar su territorio. ¿vale? Esta formulación que eh, eh, ...limita evidentemente... ...las plantas fotovoltaicas... Con esta, ...con esta modificación... ...probablemente la forma... ...en la que se están realizando los proyectos... ...no podría realizarse... ...exactamente como se están proyectando... ...se puede estar de acuerdo... ...más de acuerdo o menos de acuerdo... ...en el contenido, se puede matizar... ...pero lo que nosotros... ...y otra de las cuestiones que le hemos... Eh, ...comunicado al ayuntamiento... ...no entendemos... ...cómo es posible que después de haberse aprobado en, en julio esa formulación no haya continuado por su tramitación con el sometimiento de información pública y con la tramitación de, de esta normativa es decir, eh, le hemos pedido también al ayuntamiento que nos explique cuáles son las razones por las cuales no, he, no han continuado esa tramitación nosotros consideramos que es importantísimo que ese, esa tramitación con las garantías jurídicas ...se si acelere, es muy importante... ...que si el ayuntamiento, el pleno del ayuntamiento... ...ha decidido formular una modificación... ...del plan general o de las normas subsidiarias... ...esa modificación la conozcan todo el mundo... ...la conozcan los ciudadanos... ...para que puedan opinar sobre ella... ...y sobre todo... ...la conozcan las administraciones... ...y los promotores... ...que tendrán también... ...que probablemente se opondrán a ellas. ...pero lo que no es... ...razonable es que esa modificación... ...solamente se apruebe en el pleno... ...sin que posteriormente... ...sea sacada información pública... ...para que incluso aquellos... ...que se opongan a ella... ...porque consideran que es absolutamente restrictiva ...puedan oponerse... ...y pero por lo menos que tengan conocimiento... De esa, ...de esa modificación... ...por tanto y sobre todo... Eh, ...por la... ...entendemos celeridad que se deben... ...abordar estos procedimientos de, de modificación teniendo en cuenta que es posible que con las modificaciones que se produzcan en la normativa urbanística como consecuencia de una ley que ustedes no sé si han escuchado, que se llama lista pues puede ocurrir, puede ocurrir que dentro de unos meses los usos de las plantas fotovoltaicas sean comparables a la agricultura, a la ganadería en el suelo no urbanizado ¿Vale? eh, para terminar eh, pues les quiero transmitir la primera cuestión es que estos proyectos no son razonables, no son razonables desde el punto de vista ambiental, no son razonables desde el punto de vista económico, socioeconómico, no tienen ninguna razonabilidad. Que se están, que se están realizando con una tramitación absolutamente acelerada, sin, eh, sin creo, tener las mínimas cautela, cautelas ambientales, y eh, que entiendo eh, que gracias a la labor que se está haciendo desde asociaciones como Vallas de la Río el apoyo que pueden tener que se tiene de los ciudadanos, creo que estas empresas se están encontrando con una oposición concreta que a lo mejor no eh, se esperaban, porque otra de las cuestiones que hay que resaltar en este procedimiento es el oscurantismo. Es decir, la simple publicación en el boletín oficial del Estado, de la Junta o, de, o del boletín oficial de la provincia, entendemos que no es suficiente para que los ciudadanos conozcan eh, los proyectos que realmente se están realizando. Nosotros normalmente no nos leemos todas las mañanas el boletín oficial ni tampoco somos capaces de poder digerir. ...un estudio de impacto ambiental que tiene 1400 páginas... ...es imposible que, no, que, que una persona normal sea capaz de abordar eh, la información que existe en ese estudio de impacto ambiental... ...y echamos en falta, bastante, que estos proyectos no hayan sido explicados públicamente... ...para que todos los ciudadanos pudiesen conocer el alcance de, de estos proyectos... ...por tanto, ahora mismo... Estamos en una situación en la que estas empresas lo único que tienen es lo mismo que tenían hace seis o siete meses, es decir, un permiso para poderse conectar a la red, en, el caso, en este caso concretamente en Cártama, si son capaces de construir una planta fotovoltaica y llevar de luz allí. ¿Eh? Gracias al esfuerzo de, de la asociación y de las personas que la han apoyado, ahora mismo el proceso de, de evaluación ambiental. Aún eh, está, oh, está, se han hecho alegaciones y está recurrido a la mayor. Estamos diciendo que ni siquiera puede tomarse una decisión en cuanto a la eh, posible incidencia del proyecto en el medio ambiente, porque la información que hay ahí no es válida. ¿vale? Por tanto, tenemos que estar pendientes de cómo evoluciona el proceso de evaluación ambiental. Si finalmente se hace una declaración de impacto ambiental sin tener en cuenta lo que se ha dicho de que con los criterios que hay no se puede tomar ninguna decisión y también tenemos que tener en cuenta, en el caso de las administraciones, qué actitudes están tomando ante estos proyectos en el sentido de que si se están oponiendo a los proyectos y en el caso también del Ayuntamiento de Coim, pues que se impulse realmente la modificación del planeamiento urbanístico que es una de las herramientas, la principal herramienta que tienen los ayuntamientos para poder decidir qué se va a hacer en el territorio y, por tanto, no permitir que estas, esta, estos proyectos que no tienen ninguna razón de ser de ser simplemente se territorio. pues nada más muchas Muchas gracias. Vamos a pasar ahora eh, a nuestro compañero Rodolfo para que os explique uno de los problemas más graves que tenemos, el tema de las expropiaciones. Bueno, buenas noches, gracias por venir. Eh, hoy he con un poquito el modo operandis de las empresas, eh, un poquito simplemente somos vecinos afectados. Y nada, decirlo nada más que el proyecto empieza un poquito buscando agricultores, ser breves, eh, ofreciéndole lo que quieren, dinero, alquileres o compra a través de un precontrato y el siguiente paso es ir al ayuntamiento y decirle que quiere montar ese proyecto teniendo cargo algunos vecinos ya eh, de acuerdo, preacuerdo eh, para, para montar esas plantas. A partir de ahí empieza un proceso donde eh, la empresa le solicita si esos proyectos están acordes a su PGU el plan de numeración y contestar el ayuntamiento favorable o desfavorable en el caso de Coín no sabemos qué situación ha andado según eh, lo que hemos solicitado nos ha contestado y a partir de ahí empezar el proceso administrativo que he contado una vez que la planta está eh, aprobada teoría ya empiezan los problemas ¿vale? eh, estoy hablando de plantas a nivel de toda España Andalucía donde se encuentran en un proceso de expropiación. La ley de expropiación de utilidad pública permite la expropiación a las eléctricas, de plantas, de, de tierras, de los postes donde van la línea eléctrica y la salud donde pasan los cables. ¿Qué pasa? Va, ya los, los contratos, hay varias plantas aquí llenada, por ejemplo en Granada que están en un lío impresionante a través de abogados, con bueno, un proceso de apropiación bastante costoso eh, eh, y eh, bueno, esto ha salido un poquito dentro de los temas. En COIN qué, lo, qué, lo, ¿qué nos pasa? Bueno, nos pasa que estamos todavía en un proceso bastante temprano, pero eh, la empresa Inis que es la promotora de COIN, es una empresa que se dedica a montar proyectos, en Cádiz, por ejemplo, ya está intentando negociar ...con los propietarios de las tierras donde van eh, los postes y las subestaciones... ...porque ya han presentado expropiación allí por, de la línea eléctrica... ...y de los cuartillos donde van todos los cables... Eh, ...de llegar a un acuerdo antes de realmente aplicar eh, la expropiación forzosa... ...eso es lo que está pasando... Entonces ...sabemos que en la zona de Alora también ha recibido algunas cartas... ...sin tener nada aprobado... ...porque ahora mismo no hay ni líneas eléctrica aprobadas... ...ni plantas solares, ni nada aprobado... ...todo está en trámite... Eh, lo, que, claro, lo que me dicen muchos agricultores es bueno, que yo tengo un contrato firmado, habrá que ver la legalidad, es un precontrato. ¿vale? Aquí no hay nada firmado delante notario ni hay nada de nada tema. Sabemos también que en Coín eh, hay más plantas, ¿vale? lo que pasa es que el Ayuntamiento no informa. Sabemos a través justamente de agricultores que hay piedra 1, piedra 2, en teoría Batolajara. Están desde los pollos de salvi hasta los saínas. ¿vale? Eh, buscando plantas y firmando pre y o, o, o preventa que, que no implica nada eh, lo que quería comentar es eso que eh, es un proceso de expropiación bastante malo para un agricultor porque pierde las tierras automáticamente es el Estado que se queda con las tierras y el uso de las tierras sería la planta ello se entra en un proceso en un juzgado donde le tienen que presentar a la para intentar ganar un poquito más de lo que es el precio de catástrofe la loca astral de la finca de secano, si uno quiere mirar, empieza a llorar. Es bastante bajo. ¿Vale? Decido que es este tipo de empresa, ahora mismo, por ejemplo, hablando de INNIS, es una tramitadora. Hay gente que tiene un precontrato con INNIS. INNIS no es propietario de la planta ahora mismo. Eh, la planta es una empresa que se llama, por ejemplo, Orla Solar, SL, con Atera Solar, y tiene un fondo de 3.000 euros. ¿Vale? Es la propietaria del proyecto ahora mismo. Esa, esa, esa planta, ya habíamos montado un poquito un, un tema, pero bueno, puedo explicar así más o menos. Eh, la solar, Natera solar, por ejemplo, que son los casos más grandes que estamos hablando. El propietario real es Q-Energy de, de, de esa planta. Q-Energy es un gestor de fondo buitre. Es decir, que es un gestor que agrupa fondo buitre para gestionar eh, planta solar aquí en España y en Alemania. Igual Eórica, que están comprando lo más grande aquí en España. Si lo ponéis en internet, vaya a ver que es un gestor de fondo. O sea, es un fondo de fondo, realmente, llaman así. ¿Qué es lo que pasa? Si yo soy multimillonario, invierto en un fondo, ¿vale? me entero que aquí en Coim, pensando que vamos a llegar a 1.000 hectáreas rápidamente, a 1.500 euros la hectárea que supuestamente está pagando, que algunos le dan más, otros le dan menos, sería un millón y medio. De euros de alquiler al año. ¿Usted piensa que un fondo buitre, entre la opción de expropiar y no pagar, y pagar un millón y medio, pagaría? Y más todavía. Y si ese fondo buitre no expropia y le, le, le graba un coste de un millón y medio a, a los inversores, incluso pues lo pueden denunciar, sería una mala gestión. Si estamos hablando que la jara entera sería un montón más de dinero. Aunque es un poquito la, la idea. Aquí traigo propiaciones, resoluciones de propiaciones en todas. He cogido unas cuantas, hay mucho más. Son muy difíciles de encontrar. Es verdad que la información eh, no rula, no se, se, se esconde. Los anuncios de la Junta de Andalucía son bastante vagos. Es una línea eléctrica y te encuentras una planta completa. Si nos metemos ya a otra comunidad es no hay ni buscador. Ponen, no te deja ni la opción de buscar. Tienes que descargar y leer. Eh, los proyectos que presentan, bueno, la Junta de Andalucía, Nefasto Total, te presentan planta eh, hoy, por ejemplo, pero no te la ponen en, en el día 2 de, de agosto. No todos los días, los miro, por ejemplo, lo que es la, la página de transparencia de la Junta Andalucía y me aparece planta cinco días anterior que no estaba a nivel de Andalucía. Eh, o, o no hay información directamente, no hay estudio medioambiental, no lo puede descargar. Eh, bueno, aquí hay un lío impresionante y todavía podemos llorar porque otras comunidades son peores todavía. Si queréis leerlo, os puede, o lo podéis leer, leer, hay copia. Si os queréis llevar alguna también, la puede llevar. Y yo lo que diría a los agricultores es no firmar nada, no firmar nada. Esto no es viable, esto no es esto no es aquí nadie se va a llevar nada ni nada. Esto al final entraremos, si no. Es muy fácil, os ponéis en, en, en Internet, ponéis Canal Sur, Granada de Expropiaciones y os va a salir directamente Canal Sur hablando de campesinos que no han firmado contratos, expropiados, que han firmado la mitad, la propia todo. Incluso eh, en Córdoba han expropiado un duque, lo que había firmado y lo que no había firmado. Eh, lo digo, es terrible lo que está pasando. Y esto, hombre, yo espero que no lleguemos a esto, por eso estamos luchando para esto. La yo entiendo que mira, el campo verdad de está bastante mal, el secano peor todavía y yo creo que eso no es la solución a, a, a todo eso. Si queréis información aquí estamos, nosotros nos da igual que haya firmado lo que haya firmado, nos da exactamente igual lo que queremos ayudar, porque entendemos que bueno, todo el mundo ha sido engañado y que lo único que podemos tirar para adelante es todos juntos, no podemos ir uno por un lado, otro por otro lado, aquí todos somos coínos. Y todo tenemos que luchar para que Covid vaya para adelante y que no entre un desastre, que ya tenemos bastante para la cantera para meternos otro desastre más. A nivel de, eh, de expropiaciones, he eh, decidido que bueno, QEnergy, por ejemplo, va, lo que hace compra planta y ha expropiado. ¿vale? Ya el trabajo está hecho, mayormente. Ahora mismo ha comprado bastante eólica, expropian todo, eólica. Eh, eh, plantas solares, eh, drywall exactamente, y, y la expropiación que he visto una y se escapa. A veces reviso los proyectos y se escapa una finca, pero mayormente 100% de la planta va fuera. Porque ahora llega algún tipo de acuerdo bastante bajo o algo de eso, pero mayormente todo va fuera. yo tengo uno de los proyectos que se presentó, el primero que se presentó en coi eh, en que si pasáis el puente de Carranque, y una casita que hay a la derecha muy bonita con palmera, esa finca desde Río Grande hasta detrás de esa casa, fue el primer proyecto que se presentó. La empresa está expropiando ahora mismo en Cáceres. Pero ese, ese proyecto, y creo que fue un poquito el engaño, está englobado en el grande que hemos hablado antes. Que es en la, en la Tera Solar o la Solar. Después ha sido admitido por otro, pero bueno, ese proyecto ahora mismo, en Cáceres, está expropiando una, una planta. Esa misma empresa completa. Y nada, si tenéis alguna pregunta o lo que sea, quedo a vuestra disposición, no quiero hablar mucho, hay mucho más que hablar para cualquier información o cualquier documentación que queráis ver. Gracias. Os voy a presentar ahora a Tony autónoma, agricultora, la podéis encontrar aquí los domingos de sus fantásticos productos y os vamos a contar cómo afecta todo esto. Hola, buenas tardes. Como ha dicho Marisa, yo soy agricultora y tengo mi campo al lado de la Jara. Llego con el agua del Río Grande y yo vengo a hablar de la problemática del de agua, que ya algo ha dejado de caer en Salvador. Del agua no hay estudios de impacto, no se sabe lo que va a pasar con el agua. Dicen que van a limpiar las placas, porque las placas hay que limpiarlas, porque si no, no son suficientes. Y dicen que las van a limpiar dos veces al año. Cualquiera que viva en Coín que tenga una mesa en el coche, o el coche aparcado, fuera, que lo deje dos semanas y veremos a ver el reo de polvo que tiene. Eh, yo creo que habrá que limpiar la más y aquí, por desgracia, no llueve para que se limpie con la lluvia, como dice mucha gente eh, eh, Para limpiar las placas, pues usan productos químicos que van a su suelo aparte, las placas van girando buscando el sentido del sol para aprovechar para tener el máximo rendimiento y usan lubricantes que no los echan con un contagoto, los echarán a mucho, porque son muchísimas, muchísimas placas las que tienen que, que engrasar. Eso también va al suelo. Entonces, estamos hablando de que el agua la contamina. Y en ningún momento dicen de dónde van a coger agua para limpiar las placas. Esas placas necesitan un mantenimiento. ¿De dónde van a coger agua? Yo creo que lo más cerquita que tienen es el Río Grande, pero es que nos hemos puesto a mirar casi todos los proyectos que hay en la zona, y, y en la mayor parte de los sitios hay agua. Digo, qué casualidad. Y ahora que los motores los quieren hacer funcionar con hidrógeno verde. El hidrógeno verde no es otra cosa que electricidad, más mucha agua. 20 veces más necesita, para una tonelada necesita 20 toneladas de agua. ¿De dónde vamos a sacar agua? No tenemos agua. El agua ya se la quieren llevar para pa la arquías, tanto la de aquí como la de Antequera. Tenemos un gran problema con el agua ya sin tener eh, las placas ahí, ahora encima nos la contaminan, se la llevan. El agua no va a calar tampoco como tiene que caer en el suelo. Toda la vida que hay en el valle pues se va a perder si no hay agua. Todos los campos se van a secar. Y es una gran problemática. Yo desde el principio, en el momento que empecé a escuchar de, de, de estos parques solares, eh, de estos mega plantas, porque no son parques, empecé a estudiar, a leer, a buscar información. Es que no encontraba por ninguna parte nada del agua. Dependiendo de quién fuera el estudio, te decía que gastaba muy poca agua, en otros estudios que gastaba mucha agua. Y ya con lo del hidrógeno verde, hay estudios que dicen que gastamos poca y otros que gastan muchísimas. Y es que nos vamos a convertir en el basurero de Europa porque toda esta energía va para el norte. Aquí no, no nos va a quedar agua, no nos va a quedar tierra, que cultivar, ¿dónde vamos a ir?, y es que no es solamente unas poquitas de plata aquí en COIN, habéis visto en la pantalla todo el tiempo, y eso no está al 100%, se han autorizado, no sé si son 3.000 o 3.500 megavatios más, hace dos o tres semanas, esto va a seguir aumentando, así que por pues, favor pensarlo hablarlo con los vecinos, que del boca a boca es la mejor información que se puede tener y la que más corre. Muchas gracias. Bueno, pues ahora os vamos a presentar a Pedro del Río, que nos va a enseñar cómo funciona una comunidad energética, que es la alternativa que nosotros estamos dando, además del autoabastecimiento y de las cooperativas. Bueno, buenas tardes. Lo primero agradecerles que estén aquí, compartiendo con nosotros este rato, y pues, sobre todo también agradecer a los voluntarios y activistas de todas las asociaciones de la zona por su tiempo y la energía que gastan día a día para luchar contra contra esto que se nos avecina bueno les voy a decir quién soy y yo y por qué estoy aquí, yo me llamo Pedro Campano del Río, las dos cosas soy Dardale, pero llevo 22 años viviendo en Álora y a través de la asociación de Álora el equivalente aquí es la de Coín que, bueno, que intenta luchar junto con, con el resto de vecinos del valle contra esta tras este desastre que viene, pues bueno, en contacto con ellos y a raíz de mi trabajo, pues bueno, yo les, les dije que existían unas alternativas que podíamos, al, al margen de la lucha, también ofrecer. Y estas alternativas son las comunidades energéticas de ciudadanos. Yo trabajo en un sitio que se llama Escuela Andaluza de Economía Social, esta organización, esta entidad, nos dedicamos a la promoción, al fomento del cooperativismo en Andalucía y de la economía social, de todas las cooperativas de trabajo. Nos dedicamos a impartir formación, a intentar que se creen emprendimientos colectivos en toda Andalucía y a relacionarnos con todas las, las entidades y empresas de la economía social andaluza, y no solo andaluza, también de América Latina y de Europa. Pero bueno, estamos en, en Andalucía. Entonces, ¿por qué conozco yo un poco de qué son las comunidades energéticas de Ciudadanos? Pues porque nosotros estamos trabajando en un proyecto para la difusión y el fomento de las comunidades energéticas en forma cooperativa a lo largo de, y ancho de toda Andalucía. Bueno, decirle que la organización en la que yo trabajo, una organización no pública, es privada, nosotros somos una fundación que las cooperativas de trabajadores de Andalucía tiene para la misión que yo les he descrito ahora. ¿no? Entonces, eh, bueno, yo he titulado esta presentación Comunidades Energéticas en manos de, de las personas. Primero le hago un breve, para que sepan, aquellos que desconozcan el, de qué les estoy hablando, lo que es, les digo lo que son las comunidades energéticas, que lo comprendan y a partir de ahí le desarrollo un poquillo más eh, lo que yo vengo a exponerles. Eh, mire, una comunidad energética de Ciudadanos es un grupo de personas de una localidad, de un sitio, que junto a la, al ayuntamiento o no, pero lo ideal es que sí, eh, ¿qué hacen? Pues utilizando cubiertas que ponen en común en una asociación o en una cooperativa, producen energía y, y, y la consumen. Es decir, imaginen el ayuntamiento que junto con un montón de ciudadanos crean una entidad donde el ayuntamiento pone a disposición de esa entidad ya habrá que eh, la relación que tiene, la compensación o no, bueno, pone una serie de cubiertas públicas como pueden ser tejados de ayuntamiento, tejado de polideportivo, tejado de piscina, este tejado, eh, tejado de, de aparcamientos cubiertos, tejados de, de edificios públicos, tejado de no sé, de un teatro, de un cine municipal, etcétera, ¿eh? Lo pone ahí en común, Junto con los ciudadanos, que si estos también pueden poner a disposición de esa organización, de esa cooperativa, esa superficie, esas cubiertas, producen energía y esa energía es consumida por ellos mismos. ¿Eh? Eso es una comunidad energética de ciudadanos. Y, y ahora les voy a contar más despacio esto. Pero yo lo primero que quería es que supieran lo que es, ¿no? Entonces. La Comunidad Europea, a través de una serie de directivas de, de hace un par de años, está intentando fomentar eh, eh, todas las comunidades energéticas de ciudadanos. Está queriendo que, que la transición energética que nos va a llegar, estamos viendo que es inevitable que nos llegue, que el fomento de las energías renovables está ahí la Comunidad Europea quiere fomentarla, pero hay otra fórmula. Porque ya estamos viendo que, que no siempre ese esa nuevo cambio energético va a ser justo, va a ser mm, democrático o va a ser compartido por la ciudadanía. Entonces, como alternativas a esto, eh, existen estas comunidades energéticas que ya son realidades en muchos puntos de España, también en algunos puntos de Andalucía, donde... Eh, esa producción energética con renovables se adaptan a las circunstancias ecológicas, sociales, económicas y culturales del territorio y donde se encuentra y tienen la responsabilidad de minimizar el impacto de la obtención de estos recursos energéticos es decir, parece que la música no es exactamente la misma que hemos estado escuchando ¿no? es decir a estas comunidades energéticas de ciudadanos si sí les importa su localidad, si sí les importa su territorio, si sí les importa su medio ambiente, si sí les importa la salud y la calidad de vida de las personas que viven allí. ¿Por qué? Porque son de allí, son de aquí, evidentemente. Eh, les voy a poner un dibujito para que vean lo que yo les acabo de explicar. De cómo funciona una comunidad energética si ven ahí eh, ven ahí una comunidad energética imaginen un pueblo los circulitos amarillos son las cubiertas que se han puesto en común para la, la producción de energía y eh, ahora mismo la legislación tal como está te permite que desde un punto De generación de energía renovable, como pueden ser, imaginen que es esto, en un radio de 500 metros se le dé consumo a las personas que vivan en ese radio. Pero se pueden hacer diferentes nódulos, y esos 500 metros, bueno, pues alguien puso 500 metros en la legislación, pero son susceptibles de ser cambiados a más metros o, o, o, o a que no exista esa limitación. Si ven ahí en el ejemplo, ven los círculos amarillos, que son los donde se produce la energía, y en ese radio es donde se consume. ¿Eh? Entonces, esa es la legislación tal como está a, a ahora mismo. Eh, ¿Qué razones hay para empezar un proyecto de, de energía comunitaria, para unirse a uno de ellos, para intentar realizarla en la, en la localidad, en la comunidad donde uno vive? Pues, mira, estarás creando un sistema... Necesario para detener la crisis climática. Es evidente que, que el medio ambiente irá peor y la crisis climática la tenemos ya encima y cada vez más desastres, más incendios, más inundaciones. También vas a reducir el consumo de energía porque vas a ser más eficiente, vas a estar más sensibilizado, vas a participar con tus vecinos en la generación energética, vas a empoderarte. No vas a ser un sujeto pasivo. ¿Por qué? Porque vas a ser... Eh, dueño de esa energía que se produce. ¿no? Eh, una razón más para convencer a los que todas estas cosas que le he dicho yo le suenan a, a florecitas y a deseos y demás, ¿no? Vas a reducir la factura eléctrica, porque vas a producir energía, la vas a verter a la red y te vas a beneficiar de eso pagando menos electricidad, menos dinero por tu... Y eso hoy en día está a la orden, como todos sabemos, ¿no? Eh, vas a producir tu propia energía, la vas a gestionar con los otros. ¿Qué están haciendo muchas de las comunidades energéticas que ya se están creando en España? Y, y, y como siempre imaginaréis, ¿quiénes van a la cabeza de todo esto? Pues en el País Vasco, en Cataluña en la Comunidad Valenciana aquí en Andalucía tenemos algunos casos como es en un pueblo que se llama Arroyo Molinos en Huelva una comunidad energética que se está creando en Monachil, cerca de Granada si ustedes buscan comunidad energética de Monachil, ahí se van se van a poner un vídeo y se van a enterar perfectamente de que es una comunidad energética porque les van a contar la realidad de lo que ellos están haciendo no, no, no lo que yo les estoy contando lo van a ver con sus ojos y es importante eh, que en esa comunidad se crean lazos, participa, eh, es decir, eres es partícipe, está empoderado de, de, esa, de esa comunidad energética. Bueno, por fortuna, esto cada vez va a ir a más, cada vez ustedes van a ir escuchando más sobre comunidades energéticas. De hecho, me consta que los alcaldes de esta zona, que están asociados al GDR de aquí de Guadalurte, ...en el día de hoy... ...están visitando comunidades energéticas... ...en la comunidad valenciana... ...porque hay un proyecto... ...en el que participa el GDR de aquí... ...del Valle de Guadalhorte, ...con otros tres GDR andaluces... Cuyo, eh, ...cuya finalidad... ...es el fomento y el impulso... ...de estas comunidades energéticas... ...en las zonas donde, donde ellos se están... ...cada cual... ...a ver si de verdad se traen algo positivo y es importante que los ayuntamientos estén concienciados y tiren del carro ¿por qué? porque tienen más medios que la ciudadanía tienen más recursos, tienen más acceso a ayudas públicas para todas estas instalaciones y todas estas inversiones que, que, que hacen falta aunque también la ciudadanía es importante que se implique que, y, que, y que intente, bueno, que pues, intente impulsarla, ¿no? Bien pues el modelo, ¿cómo puede ser? Pues una cooperativa eh, que aglutina a esa comunidad, eh, aglutina a ciudadanos, aglutina a empresarios locales, aglutina al ayuntamiento, a asociaciones. ¿eh? Esa, esa cooperativa es la propietaria de todas esas instalaciones y le presta servicio a todos los socios que estén eh, en el ámbito de, eh, bueno, eh, eh, que sean socios de esa, de esa cooperativa. Un aspecto importante que están haciendo esos ayuntamientos que yo les he descrito y esas comunidades, mediante esta fórmula también se está luchando contra la pobreza energética. Es decir, no solo produces tu propia energía, no solo consumes la energía que tú produces en común con los demás y con tu comunidad, con participación de tu ayuntamiento, sino que también genera recursos suficientes para combatir la pobreza energética que sufren muchas familias y, y cada vez más y cada vez irá peor si la luz sigue subiendo como está subiendo. Es decir, también es una fórmula muy válida para la lucha contra, contra la pobreza energética. Y, y bueno, yo... Mmm, poco más, lo único que quería es darle estas pinceladas, ahí tienen el esquema donde en el centro está esa cooperativa y a los lados pues están la empresa comercializadora, la empresa distribuidora que es a la que esa comunidad se, se conecta ¿eh? y después tenemos, bueno, quien instala, ¿eh? quien instala y quien mantiene que también este tipo de comunidades crean más empleo local porque esas empresas que instalan y esas empresas que mantienen normalmente son eh, o locales o cercanas. ¿eh? No, como esta macro planta que en vez de no saber quién vendrá a instalarla y en vez de saber quién vendrá a trabajarla y a, y a irse después. Esto permanece y eh, genera más empleo y más riqueza en la zona. Y por último Simplemente les voy a dar una pincelada, ya de mi cosecha. Aquí les pongo un programa que ha habido hoy precisamente, donde la Secretaría de Estado para la Energía de España ha tenido una jornada con las ayudas que próximamente van a salir para las comunidades energéticas de Ciudadanos. La última pincelada que quería darle es que, miren, en las sociedades actuales, Incluso las democráticamente más avanzadas, no sé si nosotros estamos en ese pelotón, pero bueno, estaremos ahí cerquita o, o lo estaremos mirando. Eh, al ciudadano le quedan muy pocas parcelas de poder, muy poquitas. Cada cuatro años, cada X tiempo te, te mandan, entre comillas, a votar, eh, pero te dejan una pequeña parcela que es el consumo. Es decir,. Todo consumo es un acto político dependiendo de dónde, a quién y cómo consumas están decidiendo a dónde, cómo y a quién van tus recursos y ese poder lo tienes tú por ahora dentro de lo que cabe porque también las ofertas muchas veces son limitadas y no tienen más remedio que consumir donde, donde puede pero aún tienes esa pequeña parcela de poder por eso yo aún sin tener comunidad energética de ciudadanos todavía, sin tener más, eh, más poder que tu consumo, tu dinero y decidir dónde va. Les animo a que en la actualidad ya existen un montón de cooperativas y de comercializadoras de energía que son socialmente responsables que asocian a mucha gente, que tienen una serie de inquietud y que no quiere que su dinerito vaya a los de siempre, que son al final los que nos fastidian. Así que hay un montón de cooperativas de energía comercializadora, busquenla, busquen a son Energía, por ejemplo, que agrupa a 120.000 personas de, de, ya de, de todo el país, y en vez de pagarle a Sevillana o Endesa o como se llame, o a Iberdrola o el primo de Iberdrola o el primo de Sumo Sol, eh, bueno, pues le animo a que, que se asocien a ella. Y nada, darle las gracias y las gracias a todos. Sí. Bueno, os voy a presentar, que va a representar un poquito todo este movimiento que estamos haciendo desde la ciudadanía Ya que nos han dejado solos desde las administraciones eh, a, a Eva, que no ha parado eh, y seguro que muchos de vosotros ya la conocéis eh, Buenas tardes, eh, antes de todo dar las gracias a todos y todas por estar aquí Presente y bueno lo leo ¿vale? porque me pongo muy nerviosa todas las personas que estáis aquí sois enormemente valiosas ya que gracias a vuestra voluntad interés, curiosidad y participación los cambios históricos se construyen de una manera democrática y justa la participación unitaria y comunitaria en transiciones importantes como la que tenemos en nuestras manos ahora será lo que elija un futuro mejor o peor somos todas y todos responsables de ello. Estamos cruzando el umbral de la transición energética para combatir el cambio climático, como así lo dicta la Unión Europea. Y tenemos dos opciones, participar en esta transición para hacer de esta energía un bien común o dejarla en manos de intereses, fondos de inversión, oligopolios, industrias petroleras, etc. En fin, unos pocos. Los mismos que nos han llevado a este colapso global pretenden liderar y salvarnos de ellos. Ya sabemos que no, son gente sin escrúpulos, que devastan territorios, crean conflictos sociales, desigualdades, explotan, consumen hasta el último recurso. Después se van y lo que dejan detrás no es más que miseria y destrucción. O tenemos ahora en nuestras manos la gran oportunidad de hacer de esta transición energética algo comunitario, justo, democrático, un sistema distribuido. Esto se traduce en llenar todo lo que ya está construido, tejados, polígonos industriales, aparcamientos solares, etc. ¿Qué hace falta más energía? Pues estudia cómo organizar el territorio y en consecuencia dónde implantar estos sistemas, ocasionando el menor impacto posible. Las renovables son nuestra gran oportunidad de acercar los centros de producción allá donde se consumen. A la vez que somos productores, somos consumidores de energía, abaratando la factura de la luz y combatiendo la pobreza energética. El sistema distribuido es un sistema que nos permite ser productores y consumidores, evitando grandes desigualdades sociales, económicas y daños ambientales irreversibles. Por todo esto pedimos una moratoria, una paralización temporal de todos estos proyectos para hacerlos de la manera más democrática posible, justa y que podamos participar de esta transición. Y aquí pues, nos tenemos que hacer preguntas, como yo me hago. ¿Queremos una sociedad democrática y justa? ¿Queremos crear igualdad crear más, o crear más desigualdades? ¿Queremos restarle a la vida o queremos sumarle. Y bueno, y os presento aquí un poquito que son las fotocopias que tengo siempre en la mesa informativa que siempre decimos así sí por no dar una negativa así sí, placas solares en los tejados no sé si así se va a oír así sí, apartamientos solares así sí, fotovoltaica en los tejados del polígono este, así sí ...primero todo lo que ya está construido... ...y esto... ...esto no lo queremos en el campo... ...turismo, Málaga, turismo de interior... ...nosotros tenemos agricultura y turismo... ...es lo que nos han dejado... ...prácticamente... ...¿qué vamos a producir? ...energía para el resto de países... ...España es uno de los países... ...que más sanciones medioambientales... ...tiene abiertas... ...eso lo pagamos entre todos... ...vamos a seguir abriendo expedientes ambientales... Y pagando y pagando y pagando, estamos a las puertas de un cambio. Esta transición o la tomamos o la dejamos. Esto es en nuestras manos, pero tenemos que unirnos, informarnos. Ya después hacer lo que queráis con todo lo que tenéis. Ahora tenemos Parque Nacional Sierra de la Nieve. ¿Le vamos a dar la espalda a eso? No sabemos el impacto tan positivo que va a tener eso para los pueblos de la comarca. ¿Vamos a dejar pasar esos trenes? tan importante y, y vivir en el conformismo, en, en el desinterés. Somos nosotros quienes podemos cambiar eso y somos todos y todas responsables de lo que ocurra porque en nuestras manos está el cambio. Muchas gracias. Bueno, antes de ir a la parte final de las preguntas y las respuestas, me gustaría hacer una cosita que no solemos hacer, pero ya que eh, nos hemos ido por todos los pueblos, por muchísimos sitios a dar estas charlas, y os damos las gracias a todos los que habéis estado allí, algunos de estáis eh, aquí también hoy concejales de otros ayuntamientos, pero ya que estamos aquí en Coín, nos gustaría hacer una cosita eh, representativa, y luego le vamos a, a pedir a uno de ellos, por favor, perdonad el resto, ya sabéis que somos vecinos afectados, no políticos, para que dé unas palabras nada más, eh, porque tenemos eh, que hacer las preguntas e irnos todos para, para casa con nuestras familias. Entonces, eh, por favor, ¿podría venir hacia, hacia aquí? Me gustaría hacer una línea aquí detrás con nosotros. ¿Podría venir Carmen Molina, de Alianza Verde, por favor? ¿Podría venir Tomás Maeso, de Iniciativa Andalucía? Podría venir Justo y Salvador, concejal de Coín por Andalucía por sí. Podría venir Salvador del PSOE, el concejal vuestro de aquí de Coín. También Laureano y Francisco, representando a Izquierda Unida y a Podemos. Micaela. Los dos, veniros los dos. ¿Está Micaela? ¿Está Micaela también? Ah, yo la había visto ya antes, Micaela. Y... Como Creo que, no, si se me olvida, algún partido político... Maribel, venme, por favor. Y ellos, no les voy a decir que, que hablen, lo que voy a pedirle es al presidente de la Mancomunidad de la Sierra de las Nieves y alcalde de Alozaina, por favor, que está aquí con nosotros... Antonio, unas palabras en representación de todos, porque aunque Coim no forma parte de la Sierra de las Nieves, resulta que Alozaina, Casarabonera, nuestros pueblos vecinos, van a ser de los más afectados por el impacto visual de estas megaplantas. Y quería mostraros que se puede estar unidos. Todos nos apoyan con lo que estamos pidiendo a la Administración, con una moratoria para poder planificar todo esto Antonio, bien, por favor, nos gustaría que hicieras unas palabras en nombre de todos que se puede planificar esto y que se puede hacer con la participación ciudadana eh, Buenas tardes a todos y a todas eh, no estaba previsto nada de esto eh, yo Voy a hablar un poco de, de, del territorio, lo que representa para nosotros eh, lo que se está poniendo aquí esta tarde. Yo en primer lugar me gustaría dar las gracias a la asociación porque sin ella eh, yo personalmente no tendría las inquietudes que me ha creado y todo lo que nos ha abierto, no solo a mí sino al resto de alcaldes de Sierra de las Nieves, creo que con una antelación suficientes como para poder tener un posicionamiento claro para lo que significa todo este despliegue de megaparques fotovoltaicos en la zona. Desde Cierre de las Nieves, la posición es totalmente clara y rotunda. Eh, más allá de alguna opinión o algún matiz en algo en concreto, eh, lo que se ha estado planteando esta tarde aquí, en el territorio pues nos hacemos dueños de todo esto que se está planteando para nosotros desde el punto de vista ambiental turístico para el desarrollo que llevamos reclamando y, y pidiendo que se lleve a cabo en nuestro territorio que se ha conseguido ahora con la máxima figura de protección ambiental que tenemos en España que es el Parque Nacional Sierra de las Nieves y todo lo que supone y todo lo que a su alrededor va a crear precisamente esa figura estamos hablando que esto que nos están planteando eh, de estos parques, megaparques fotovoltaicos y pues va a ser romper con todo lo que hemos estado creando durante 30 años para nosotros va a significar más bien un subdesarrollo desde el punto de vista turístico y desde el punto de vista ambiental el impacto que nos supone solamente desde Alozainas, las perspectivas paisajísticas que hay ya por sí lo supone estamos hablando que después de Coen eh, el pueblo mmm, siguiente en altitud es Alozainas. pero imaginaros que Zarbonela aún está más alta y así sucesivamente Junquera y demás, todas las panorámicas y todas las vistas que va a significar de, lo, de los visitantes lo que van a ver incluso en la subida pero a la vuelta porque la entrada principal del parque nacional va a ser por la parte de Yunquera y Tolón pues precisamente lo que va a ocurrir que en la bajada lo que van a ver precisamente es la mega planta todo negro y a partir de ahí ¿quién va a querer volver aquí a nuestro territorio? Y ya si hablamos desde el punto de vista ambiental, pues sigue siendo también catastrófico. Y desde el punto de vista, como bien han explicado aquí en la mesa, yo no voy a desarrollarlo más, pero lo comparto casi 100%, el tema de los recursos naturales, pues todavía yo creo que no podemos ni opinar eh, 100%, porque todavía tampoco sabemos los recursos que van a utilizar en concreto. Pero por lo que ya estamos viendo y se está estudiando, porque como bien ha explicado Salvador, es muy novedoso, muy laborioso y muy dificultoso incluso para las administraciones el poder ver lo que hay en cada expediente, pues imaginaros, cada vez, vamos, estamos muy comunicados y cada vez es raro la pues, semana que no nos encontramos alguna de otra sorpresa, ¿no? Entonces, no podemos estar, como dice la pancarta en contra de las renovables porque de hecho no lo estamos, yo no lo estoy pero como bien dice la pancarta tal, y como no lo plantean no, condenar por un mínimo de 30 años 10 millones de metros cuadrados como van en uno de los proyectos de, del que se ha hablado que está ahora en fase de delegación que eh, usa territorio de Coín en gran medida, de Alzaina y también de Casarabonela. Y la otra planta que va de Coín, Guaro, Monda, O'Geil y Marbella, es una auténtica barbaridad. Suponen y quieren, una vez que crean las líneas de evacuación, hacer una, para entendamos un poco, como una red, una tela de araña, que esto es el inicio. Esa red no va a servir solo para lo que ahora hay proyectado. Va a servir para llamar y que hayan nuevos megaparques y una vez que estén constituidas las redes de evacuación pues si ya esto supone un problema, imaginar lo que supone. También es cierto yo en alguna reunión también con Marisa lo, lo, lo, lo he comentado que tenemos desde, desde las administraciones también que ofrecer a los agricultores otras alternativas claras porque evidentemente el agricultor que le ofrece 2.000 euros por hectárea, pues la verdad, tal y como está la cosa, pues ahora mismo no tienen ningún elemento más allá de la preocupación ambiental que tengan para alquilar sus tierras o no. Pero tenemos que ofrecerle, porque hay alternativas, para que esas tierras tengan otras actividades. Hablamos de biocultivos, infinidades de elementos que hay. Todo eso tenemos que hacer lo posible si queremos tener un desarrollo claro y un futuro más claro. Porque lo que se nos está presentando, que nadie piense que estamos aquí por gusto, los que estamos. Pero tal y como es el color de la placa, pues yo lo veo igual, negro. Entonces todo este trabajo que se está haciendo desde la plataforma, para mí tiene un sobresaliente alto. Y creo que esta conciencia... ...aún debe de llegar a más lugares... ...y debemos de empoderarnos en esto... ...y tenerlo muy claro... ...en todos los lugares no se pueden construir... ...parques fotovoltaicos... ...al igual que en todos los lugares... ...tampoco se hacen determinadas actividades... ...y nosotros tenemos la orografía... ...que tenemos las circunstancias que tenemos... ...y estamos rodeados de lo que estamos rodeados... ...y tenemos ahora una oportunidad... ...que ya está, que es ley... ...un parque nacional y lo primero que vamos a hacer en un parque nacional y en su entorno es precisamente lo único que no hay que hacer y entonces pues este es el mensaje, esta es la inquietud que tenemos los alcaldes y la mancomunidad y la inmensa mayoría de las personas que llevamos muchísimos años trabajando por una forma de desarrollo diferente y por conseguir el parque nacional para que ahora seguidamente nos encontramos con una mala noticia como es precisamente esto y nosotros estamos institucionalmente, y el Ayuntamiento de Los Aindo también en particular, al igual que el resto de los ayuntamientos de la gran comunidad, de diferentes colores políticos, ojos, hay diferentes colores políticos en contra totalmente de esta forma y de esta manera de pisotear nuestro futuro y nuestro desarrollo. Gracias. Como has dicho, no estaba pasado. Eh, quiero presentar finalmente a Elena, que viene representando a Verde Secuo, que también nos apoyan con la moratoria. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Y es, y quiero, quiero brevemente deciros eh, lo que consiste esta moratoria. Lo que nosotros estamos pidiendo es que... Si las administraciones primero no pueden hacer nada, se haga desde los ayuntamientos que les han dejado muy poquitas herramientas y para eso vamos a presentar una iniciativa legislativa municipal. La vamos a llevar el día 30 de septiembre a Sevilla, a las 12 del mediodía. Os pedimos a todos que vengáis allí, estaremos en las puertas del Parlamento, vamos a hacer un registro simbólico. Después se le mandará a todos ...los alcaldes a todos los ayuntamientos de Andalucía y a los partidos también que estén en la oposición. ¿Y qué, con, qué pretendemos con esto? Es que desde el Parlamento se nos oiga ...que se cuente con la ciudadanía, que haya una planificación, que se creen mapas de áreas de exclusión... ...y veamos qué es lo que necesita Andalucía primero y quién lo va a montar y cómo lo vamos a hacer... Eh, con mucha suerte, con, con la ayuda de Pedro, con estas comunidades energéticas que es como debería de ser. Después de ahí nos vamos a ir el 16 de octubre a Madrid. ¿Por qué lo hacemos así? Porque los eh, proyectos entran tanto a través de la Junta de Andalucía, si tienen menos de 50 megavatios, o a través del MITECO, del Ministerio de Transición Ecológica, si tienen más de 50 megavatios. Así que el 16 de octubre, porque esto no es... Eh, singular de Coín o de la Sierra de las Nieves o del Guadalhorce, esto es de toda España. Eh, vamos desde, desde los puntos de Malicia, de Cataluña, de Canarias, nos vamos a juntar todos en Madrid, diferentes asociaciones y colectivos y le vamos a decir al Ministerio allí lo mismo, que queremos una moratoria para que participen con nosotros hay leyes en Europa que lo dicen. Estas charlas podrían ser mucho más largas, es, eh, hemos aprendido tanto, siendo vecinos nada más. Eh, con un poco de suerte, si todos estáis tan inter interesados, podremos hacer más cosas en el, en el futuro y crear eh, estas comunidades energéticas. Eh, queríamos eh, pasar a una ronda de preguntas. Eh, tenemos vecinos que están muy preocupados si alguien ha firmado ya qué podrían hacer. También sabemos que hay personas que tienen sus fincas, que las han metido dentro de los proyectos sin haberlo sabido y se han enterado después de que el proyecto ha salido a público eh, vamos a estar aquí la asociación va a estar aquí en Coín los domingos por la mañana eh, estamos en las mesas informativas sobre todo mi compañera Eva ya la conocéis, cualquier duda y cualquier eh, problema que tengáis estamos aquí, aunque hayáis firmado eh, contratos seguimos aquí y queremos ayudar a todo el mundo, muchas gracias y pasamos a preguntas que podáis tener señor Ríos concretamente y otra si es posible al señor alcalde que acaba de hablar me gustaría hacerle otra eh, concretamente al señor Ríos la idea es eh, fantástica la que usted ha presentado por una alternativa perfectamente hasta viable pero evidentemente ahí viene a enlazar la pregunta que quería hacerle al señor alcalde porque he visto muchas reuniones de alcaldes pero la concreción la concreción nunca la he entendido en forma ver con En forma Sí, en forma clara. No sé, no, a ver, Bueno, no quiero hacer perder tiempo. Vale, tiene que no sé, pero en concreto en el, caso de, en el caso suyo la idea me parece fantástica nosotros tenemos una asociación vecinal en el campo en lugar de ser vertical como puede ser en una ciudad es distribución en fincas y estamos interesados en hacer la, ese proyecto de autosuficiencia energética para nuestros socios tenemos fincas donde realmente se puede perfectamente desarrollar entonces en ello me gustaría tener una relación con usted para poderle informar y a planificar y no hacerle perder tiempo a los demás eso por un lado y eh, tengo entendido que el pueblo concretamente de Arroyo los Molinos que es, creo que es una joya en ese sentido y pionero absoluto en ese proyecto es autosuficiente energéticamente y lo ha desarrollado un pueblo un alcalde de ahí viene el enlace con el alcalde. Yo estoy viendo a las reuniones en Casarabonela y aquí en, en varios sitios y escucho a los alcaldes de manera muy genérica, no concreta. Y me refiero concretamente, yo soy un vecino que pago mi impuesto en un pueblo, pero yo no puedo tener una piscina porque está prohibido. Yo no puedo aumentar una caballeriza por un metro más porque no me lo permiten. Si yo que pago mis impuestos en el pueblo, no me permiten desarrollar cualquier iniciativa porque hay un plan general que lo prohíbe, ¿cómo ese plan general, y ahí viene el enlace con el alcalde, no prohíbe hacer estas monstruosidades en nuestro territorio? Es decir, de alguna manera lo que quiero es transmitir la, la importancia que yo creo que debería de tener un alcalde, es decir, un ayuntamiento, para poder defendernos a nosotros con respecto a esta barbaridad que se pretende hacer con una energía que van a crear para llevársela y nosotros no vamos a ver un duro. Es decir, vamos a seguir pagando la energía como la estamos pagando en esa barbaridad. Me gustaría, lógicamente, para no hacer perder tiempo a nadie más... Ahora cuando usted termine, cuando termine esto, sí comentar con usted para concretamente en nuestra organización tratar de llevar a cabo la autosuficiencia energética. Bueno, la parte que me corresponde a mí de lo que ha dicho de las comunidades energéticas es eh, decirle que esto es algo eh, novedoso, es decir, relativamente reciente. Cualquier comunidad de ciudadanos, cualquier comunidad energética de ciudadanos de las que están ya creándose en, en España, no solo en Andalucía, que todavía hay poco, en España el recorrido que llevan es muy poco tiempo, es decir, la que más que lleve, que lleve un año o dos, desde que empezaron a moverse, desde que empezaron a, a asociarse, a hablar, a ver qué podían hacer, como está usted diciendo, Muchas veces partiendo de la ciudadanía, otros partiendo de la ciudadanía en colaboración estrecha con los ayuntamientos, con sus localidades. Y esto es un proceso que tampoco es echar un huevo a freír. Lo primero que es, tiene que haber un grupo de personas que tenga la inquietud, que sea el grupo motor que tire y que, y que sea capaz de movilizar a otros para eh, querer hacer una comunidad energética de ciudadanos. Después lleva todo un proceso de estudio es decir, hay que ver cómo organizarse cuáles van a ser las relaciones entre los, entre los miembros que van a pertenecer a, a esa comunidad energética qué forma jurídica va a tener, hay que, tener también, hay que hacer también un estudio de viabilidad de esa comunidad hay que decidir qué va a producir, cuánto va a producir, dónde lo va, va, se va a instalar, es decir, etcétera, etcétera, como cualquier otro proyecto. Es decir, imaginemos que vamos a crear una empresa pues, que pues, necesita una serie de pasos hasta la consecución final. Si ustedes miran en Internet, ya les animo yo, que cada vez encontrarán más ejemplos de comunidades energéticas, pues verán al menos desde, la, desde las que me gustan a mí, la perspectiva que me gustan a mí, verá que todo ese proceso de, de, de movilización, de tirar del carro del resto de ciudadanos, de tirar, de, de tirar del ayuntamiento o de tirar del municipio hasta, hasta la consecución de esa comunidad energética es largo. También les voy a decir que ya mismo les traerán comunidades energéticas llave en mano. Pero esas no me gustan a mí porque no son los ciudadanos los partícipes los que empujan. Eh, ya les anuncio yo que, bueno, pues, pues habrá cooperativas del País Vasco que tienen mucho músculo financiero porque pertenecen al grupo Mondragón y llegarán aquí a, a, a la diputación y les dirán, oiga, oh, que nosotros queremos implantar eh, comunidad energética, ¿por qué no me convencen a varios alcaldes? Y que eso, bueno, que. Es decir, que me parece bien, pero que me parece mejor que el proceso nazca de, lo, de la gente, ¿no? Entonces, nosotros, vamos, que por la parte mía de mi profesión y de la organización a la que pertenezco, nosotros vamos a seguir difundiendo comunidades energéticas, va, vamos a hacer jornadas, y, y bueno, la que realicemos en la provincia de Málaga, porque pues, yo vivo aquí pues para llevármela a... No sé, al Farnate la hago aquí. Y entonces seguiremos trabajando en eso. Y, y bueno, mi contacto y todas las informaciones que yo le pueda proporcionar a ese respecto, no, no duden que lo, que lo van a tener. Y ya el resto de cosillas que ha planteado usted no creo que sea yo. No, yo es que si tenía la oportunidad de contestar que me contestara el señor alcalde. Pues, no, no. Ah, perdón. No he escuchado la pregunta. No tengo ningún inconveniente en contestar ninguna pregunta. Yo no soy, no sé, la persona aquí, digamos, el centro, yo creo que es la plataforma y lo que se planteaba. A mí no me importa contestar una pregunta en mi dos. Vale, sí. Gracias. Venga, vamos a intentar. De, to de todas maneras, gracias por todo. Por, por, por ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? Ah, vale. ¿Sí? Ah, vale, vale. Bien, no hago ah, perder más tiempo. No, no, yo no, no pierdo, sino que creo que. No, bien, no solamente. O sea, aprovechando que realmente eh, yo le conozco a usted, por... no tengo la suerte de conocerle personalmente, me a que le conozco por referencia y muy bueno. ¿eh? O sea, vaya por delante, pero eh, eh, habrá también sus detractores, no se preocupen sí, lo que me vengo a referir concretamente es que eh, eh, yo he asistido a muchas reuniones concretamente donde ha habido alcaldes unas veces y otras veces eh, la mayoría de las... Eh, yo es que veo en esto simple y llanamente que... En cuestión de qué oposición realmente se puede hacer por parte de los alcaldes, porque la oposición social y de agrupaciones que, que hay por todo el territorio es evidente. Pero, cuanto a la responsabilidad de este alcalde, que es el potestativo del pueblo, concretamente, sin haber, sin, en qué se realmente podéis ustedes como alcalde, eh, oponerse al a desarrollo de, de, de estas plantas. Creo que Salvador puede contestar. ¿no? El, te, el, el tema concreto, no es, es decir, que no sea no aleatorio, sino el tema concreto, prohibición, qué permiso pueden tener y cómo se puede es negar un ayuntamiento para no permitir esto. Es lo que yo tengo que sea. Vamos a ver, eh, aquí están los posicionamientos políticos y después están los trámites administrativos. El posicionamiento político en el territorio de Sierra de la Nieve está muy claro, manifestado, acordado e incluso en pleno. Los trámites eh, administrativos eh, para llevar a efecto, que Salvador lo ha estado explicando antes, eh, ...donde verdaderamente hay que plasmar... Eh, ...la opinión política que se tiene al respecto... ...que es eh, cambiando, en este caso... Eh, ...los planes de, de ordenación municipal... ...los planes generales de cada municipio... ...pues digamos que el movimiento se ve andando... ...y ahí es donde se ve... ...y es donde estamos los ayuntamientos... ...y donde nos vemos abocados... ...pero ¿qué ocurre? ...que por encima de los ayuntamientos... Creo que Salvador también antes lo ha explicado, eh, muy... pero vamos, hay algo que se está elaborando, se está acordando en el Parlamento de Andalucía que se llama LISTA, que es la nueva ley eh, de ordenación urbanística de Andalucía, donde se cambia radicalmente muchos aspectos en el ámbito precisamente que estamos hablando nosotros los ayuntamientos ya hay algunos que lo han iniciado los vamos a iniciar precisamente pero mmm, nosotros administrativamente a lo que significa todo esto somos minúsculos pero lo estamos haciendo y yo creo que políticamente todos los ayuntamientos de cierre de la nieves estamos en el claro no después hay otros en el entorno no pero Pues, políticamente estamos en el no, en Sierra de la Nieves. No Mi pregunta era eh, qué administración puede parar el, eh, los proyectos y en el caso de que la empresa fotovoltaica pueda exigir que la administración no lo pare, ¿cómo se pararía? Y, por ejemplo, ¿qué ayuntamiento, la Junta de Andalucía, el gobierno central? ¿Quién puede parar eso? Bueno, vamos a ver, la cuestión, el planteamiento es el siguiente. Eh, estos proyectos, para que sigan adelante, no necesitan pararlos, necesitan que alguien los autorice es decir, aquí estamos o sea, en el proyecto concretamente de la JARA por ejemplo ¿qué administración en estos momentos tiene la responsabilidad de aprobar el proyecto? el Ministerio de Medio Ambiente es decir, si el Ministerio de Medio Ambiente para empezar hace caso de lo que nosotros hemos hecho, dicho en las alegaciones ...lo que que tiene que hacer... ...es decirle al motor, oiga ...oígame usted... La, ...lo que usted me ha contado aquí... ...de cómo va a afectar el proyecto al medio ambiente... ...esto no es cierto... Es decir, ...usted tiene que presentar un proyecto... ...y ver si la planta fotovoltaica... ...se ve desde el camino... Eh, ...que va de, de Guadalajara. ...usted tiene que ver si la planta fotovoltaica... ...va a afectar a los vecinos... Olindante, no al que ha alquilado el, la planta fotovoltaica, sino al que vive al lado y le van a poner el millón de metros cuadrados de planta fotovoltaica al lado. Usted tiene que evaluarme, me tiene usted que decir de dónde va a sacar usted el agua y ya veremos si es correcto o no es correcto, todo esto. Entonces principal, el principal responsable ahora mismo es el Ministerio de medio ambiente del gobierno de España el que tiene que, primero, decir si lo que han presentado es válido teniendo en cuenta que hay gente que dice que no es suficiente para valorarlo y después la, de la otra cuestión es que si eso es desde el punto de vista ambiental válido, eh, eh, es sostenible o no Ese es el principal, sin eso sin la autorización del ministerio esto no puede continuar para adelante ¿eh? después desde el punto de vista de los ayuntamientos lo que pueden hacer es eh, lo, enlazando con lo que ha comentado eh, el señor aquí hay una cuestión esta gente, lo de las plantas fotovoltaicas, se han aprovechado de un vacío es decir según la ley, las plantas de producción de energía en general en general, no hace falta ni que sea fotovoltaica, es decir una, una central nuclear es ¿vale? e, e, una actividad que es de utilidad. O sea, ya no estamos hablando de plantas fotovoltaicas, estamos hablando hasta de una central nuclear. Entonces, ¿qué ocurre? Que en la mayor parte de los planeamientos urbanísticos no se ha previsto esa actividad, ellos nada eh, consideran como si fuesen infraestructuras. ¿vale? Entonces, los ayuntamientos lo primero que pueden hacer a la hora de enfrentarse a un proyecto de estas características, de que le pregunte... es desde el punto de vista del medio ambiente el hacer alegaciones eh, lo más extensas posibles y, y si realmente valorando la incidencia del proyecto, y desde el punto de vista urbanístico, aunque están muy limitados a la hora de por los planes que tienen, es por lo menos pues, intentar a través de cuestiones como la incidencia en el paisaje, la modificación en el territorio, es decir, lo que comentaba antes el señor, es decir, no es razonable, en absoluto razonable, que tú no puedas construir un porche en tu casa o no puedas ampliar la casa de Pedro y construir tal lado un millón de metros cuadrados de plataforma fotovoltaica. Eso no hay ni alcalde, ni concejal, ni ministro que pueda sostener que eso va ¿vale? a ser. Entonces la cuestión es los alcaldes, para empezar. En el proceso administrativo, analizar la repercusión realmente de, del de proyecto, no limitarse solamente a la clasificación del suelo, y visto lo visto, pues iniciar una modificación de sus planes generales, normalmente no tienen planes generales, normas subsidiarias, para limitar esos procedimientos, esas, esas implantaciones, para limitarlos. ¿vale? Pero el que, el que lo el responsable de que el proyecto ahora mismo se autorice o no se autorice, en este caso concreto es el Ministerio, en otros casos es la Junta de Andalucía y en ambos casos son los responsables de que no exista una planificación de lo que se nos ha venido encima ¿Vale? los ayuntamientos tienen su parte de eh, eh, tarea en intentar parar este proyecto pero los responsables son el Ministerio y, y es que, por ejemplo, supongamos que la empresa va subsanando todos los problemas que le van planteando desde la administración a la hora de hacer la, la, de, el estudio de impacto ambiental y va subsanar, salvando todos esos impedimentos que le pueden poner. ¿La empresa podría eh, obligar a la administración a que el proyecto siga adelante? si va salvando todo ese tipo de, de trabas que le podrían poner? A ver, si el proyecto no tiene ningún impacto no tienen ningún impacto y se adecua al planeamiento humanístico evidentemente estamos en un estado de Derecho y, y ninguna administración se puede negar pero aquí lo que nosotros estamos diciendo es que estos proyectos ¿eh? no el impacto ambiental de estos proyectos es inasumible es decir, evidentemente si sí. una cosa es solventar los, como usted indica los, los trámites, es decir que te pidan que eh, eh, valores del impacto visual y te presentemos tu impacto visual y otra cuestión es que ese impacto visual siga existiendo ¿vale? y esa ocupación del territorio es decir, si hay un proyecto que reúne todas las condiciones desde el punto de vista ambiental y desde el punto de vista urbanístico pues evidentemente pues, eh, es que se puede, puede arrobar o sea, no, no vamos a decir que no se puede arrolar. Proyecto. pero de lo que nosotros estamos hablando concretamente del de la Jara, por mucho que subsanen, por mucho que información que aporte nosotros consideramos que no reúne esas características es decir, que el impacto que tiene sobre el territorio es inasumible por mucho que, que, que... yo quería hacer una pregunta eh, bueno, en principio este pueblo tiene muchos habitantes y bueno, hay una representación mínima. ¿no? Para mí ha sido muy importante ver aquí un alcalde de la zona y hablar como ha hablado, que además representa varios municipios. Mm. Me parece un poco triste y si no, pues lo decís, si ayuntamiento sería le ha Creo que me pues, lo no contestáis, porque no veo ningún representante del ayuntamiento y es un poco triste que tengamos que informarnos por otros vecinos afectados cuando lo interesante sería que aquí el gobierno, que ahora mismo que está en Goy, pues, alguno del ayuntamiento estuviera aquí defendiendo algo tan grave como lo que estamos viviendo. Se le ha invitado al ayuntamiento, me imagino que sí. Bueno, antes de todo, gracias Manuela y gracias por el trabajazo de estas dos semanas y pico sin parar, tú cojas, para arriba para abajo las dos, en el polígono, en el pueblo, que no hemos parado, nos iba a dar algo, intentando que esta reunión pueda llegar al máximo de vecinos. Sí, se la ha invitado al ayuntamiento, se le ha pedido que... Eh, ...manden a alguien para esta mesa... a ...uno o dos representantes... ...que pero, ...como tú ya bien sabes... ...hemos insistido las dos... ...mil veces, llamadas y más llamadas... ...y vamos al ayuntamiento insistiendo... ...tocando las puertas, las puertas, las puertas... ...y eh, este lunes nos confirmaron de que no... Eh, ...vendrían... Eh, ...que no iba a asistir nadie... ...y como veis no hay nadie de nuestro ayuntamiento aquí... ...en representación para... ...decir algo, o hablarle al pueblo. Eh, somos los mismos ciudadanos que nos estamos movilizando, intentando leer, buscar, informarnos, es un sin vivir, porque es algo que nos viene como un guantazo, que es que no sabíamos ni... yo Yo vengo de la ciudad y yo quería la tranquilidad del campo y, y, y estaba más tranquila en la ciudad que en el campo, yo estoy ahora mismo que, que no vivo. Y bueno, pues... Sí, se esperaba algo por parte del Ayuntamiento de Coín que mandase a algún técnico, perito, se le ha pedido, también desde un principio, de los principios se hizo varios escritos al Ayuntamiento con la documentación que teníamos pidiendo la posición municipal. Queremos saber cuál es vuestra posición, esto es sí o no, pero queremos saberlo. Yo, nosotros no hemos obtenido ninguna respuesta y tengo mi registro, tenemos los registros de entrada de la asociación ahí guardados y serán como tres uno con el primer escrito que se hizo con la plataforma Alianza eh, por la Herencia Natural y Cultural en ACU en nace en Marbella con otras asociaciones a través de todo esto había muchísimos movimientos muchísimos recorridos y en cierto punto dejamos de hacer registros de entrada y de pedir la posición municipal porque, no, porque se esconden porque hay censura por parte de muchos ayuntamientos, por parte de la prensa también os puedo decir que hay mucha censura. Eh, sí, y estamos intentando con un poco quitar ese velo, esa censura que tenemos. Pero bueno, hay que decirlo claramente, el ayuntamiento pues, no está aquí, como veis. Yo solo quiero una cosa, ¿eh? el ayuntamiento si está, lo que están los... De los pedidos, del equipo técnicos, arquitectos y el ayuntamiento de, solo de vale, a, perdón, es? 200 que es También. el ayuntamiento el, solo ha colaborado el con el, el material el, eso el ayuntamiento solo ha colaborado con el material las sillas, esta tele porque se le pidió por escrito y es un bien del pueblo y lo no tiene que hacer todo supongo y bueno ya está y lo siento si he herido por mis palabras a alguien no es mi intención y Simplemente eso que no. no ya prácticamente has contestado el porque es que he visto en los carteles que el ayuntamiento era colaborador de esta. Sí, y esperábamos que se la existió, por favor, mira, aunque yo qué sé, decir sí a estos proyectos, decir no, pero decirlo ya. Necesitamos una, una respuesta, queremos saberlo, eh, tanto por parte de cualquier persona, da igual que estés a favor o en contra, pero. Hay que saberlo, no sé. Y si estás a favor, dinos por qué. ¿Cómo nos va a afectar? ¿Qué nos va a suponer? ¿Cuál es el beneficio? Pero dilo. que Es lo que necesita, lo que se supone. Bueno, no quiero hablar más, por no meter la pata. Porque mesa y micrófono, la tele. Eh, eh, aquí nuestro compañero que nos ha abierto a cerrar las puertas, nos ha ayudado en toda la colocación de todo y lleva equipo pues... Pero mira Eva, yo sé que no vas a meter la pata, voy a ser clara eh, muchos de... cuando hemos estado repartiendo hemos insistido mucho en que activa el, el logotipo del ayuntamiento con la esperanza y la gente dice ah, el ayuntamiento bueno, pues desgraciadamente esa expectativa que inclusive empresarios del polígono ...del polígonos de Lourdes nos decían... ...ah, el ayuntamiento colabora... ...y además les dijimos... ...no queremos una colaboración solamente... ...de mesa de sillas, queremos que estéis ahí... ...bueno, pues ya tengo que ser clara... y decir que a través... le ha tocado él, pues le ha tocado a este concejal... ...de medio ambiente... ...cuando yo le dije, no me lo puedo creer... ...que he estado en pueblos donde los han estado los alcaldes... Si no el teniente alcalde, con los técnicos, han puesto una oficina para las alegaciones, han puesto en algunos casos información, ellos, con los pequeñitos, casi infraestructura ni nada, y yo me quedaba así, bueno, vamos a ver en Coim, vamos a ver en Coim. Y yo he tenido manera, bueno, pues su contestación, para que lo sepan, ha sido, me lo ha transmitido Antonio Lucena concejal de Medio Ambiente, porque yo le he dicho, también está invitado el concejal de agricultura, el alcalde expresamente, invitaciones expresas. Y me ha dicho, hemos tomado conjuntamente la decisión de no asistir. Y ya, palabras textuales, digo, no es lo más bonito esta palabra, pero eso una panda de inectos. Perdonadme, tenía que decirlo. Bueno. Eh, veo que no hay más preguntas de los vecinos. Como eh, bueno, Empezamos agradeciendo lo mismo que estuvierais aquí todo este rato. Nos vamos a quedar eh, un ratito más si alguien más quiere venir a acercarse, quiere ver algún proyecto. Aquí estamos y los domingos por las mañanas aquí mismo en esta entrada. Gracias a todos.